¡Oye tú! ¡No se admite a nadie sin pase! Oh, ¡No hay problema! ¡El Rayo McQueen me conoce! ¡Hola, Marco! ¡Qué buen día para la carrera, ¿no? Sí, muy bueno, señor Andretti. Y buenos días, eh... ¿Fred? ¡Mario Andretti sabe mi nombre! ¡Tienes que dejarme entrar! ¡Perdóname, pero no!